fácil de usar podemos eh, crear operaciones en automático simplemente las pones en automático y ellas solitas se cierran entonces es un broker que tiene muchísimos beneficios adicional hay un convenio donde nos están regalando a todos los socios de nuestro equipo el 50% en tu primer depósito ok al darle clic te abre esta ventana si no entiendes nada de esto no importa vas a entenderlo a medida que vas avanzando y es muy sencillo, ya de entrada puedes hacer tu depósito, igual tienes una cuenta demo de 10 mil dólares donde puedes operar mientras vas aprendiendo. Pero la idea es que de una vez deposites para que aproveches el bono del 50%. Vas a darle clic donde dice recibir bonos y vas a encontrar distintas formas de pago, múltiples formas de pago dependiendo de tu país. Vas a tener distintos bancos. En México tenemos Oxxo y todos los bancos. En Colombia tenemos Baloto y todos los bancos. También puedes pagar con tarjeta de crédito Mastercard. Eh, pagos electrónicos como Veload, Webmoney, AdvaCash y lo mejor de todo es criptomonedas. Yo te recomiendo, si tú no sabes nada de criptomonedas, que le pidas a tu patrocinador que te envíe el curso básico de cómo abrir una wallet y cómo hacer pagos con criptomonedas, porque vamos a utilizarla bastante y es la mejor forma de realizar pagos y compras eh, ahorita en todo este tema del mundo digital. Ok, entonces, digamos, si tú seleccionas tarjeta de crédito, vas a poner el valor a depositar, digamos, mil dólares y de inmediato te van a cargar 500 dólares adicionales así que tenemos muy muy buenos de, eh, beneficios puedes pagar con tarjeta de crédito como te acabo de mencionar con bitcoin, pagos electrónicos haces tu depósito y te recomiendo que de una vez una vez termines de hacer tu depósito te vayas aquí arriba donde dice desconocido y empieces a configurar tu perfil para que tu cuenta sea aprobada le vas a aquí donde dice perfil y empiezas a, a diligenciar todos los datos nombre, apellido tu correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, luego pones aquí información de tu país, es importante que modifiques todo eso y que pongas la información de donde tú tengas algún documento de respaldo, es decir, una cuenta de banco, eh, eh, un recibo de celular, un recibo de internet donde aparezca tu nombre y la dirección, ¿ok? para que, para que esté relacionado con la información que pongas acá. Y eso es todo, vas guardando eh, confirmas tu correo le vas a dar aquí donde dice, dice no verificado entonces al correo que pusiste te va a llegar una notificación confirmas el correo y vas verificando todos los datos es muy sencillo también tienes un sistema de seguridad para proteger tu cuenta puedes cambiar tu contraseña aquí en la seguridad o crearla porque en este caso no la hemos creado aquí la creamos luego autenticas para darle más seguridad a tu cuenta y eso es todo. Aquí en Pocket Option vas a aprender a hacer trading, vas a, a tener muy buenas, muy buenas opciones para obviamente crecer y multiplicar tu capital con nuestros, con nuestros, nuestras sesiones en vivo y con las señales que vamos enviando todos los días en los grupos de Telegram, en WhatsApp y en la aplicación Sense. Así que espero disfruten mucho este trading con Pocket Option porque es muy, muy interesante.